Amigos, retornamos nuevamente por aquí en este su espacio enfocado, como siempre, con ustedes a través de Santo Domingo TV, pero también eso que desde ya conectan a través de nuestro canal de YouTube, Enfocado TV. Siempre pendiente a suscribirse para que reciba las informaciones. Coloque la campanita para que pueda llegar sus notificaciones y pueda compartir este contenido con amigos y familiares. Ahora me corresponde darle formalmente la bienvenida a este su espacio enfocado, a mi hermano y amigo el príncipe, bienvenido Ruiz, bienvenido, ¿cómo te sientes? Mi querido, bueno, estamos muy bien, Robert. Agradecido de Dios por estar aquí en, esta, en este fin de mes, inicio de semana, y con el mundo un poco convulso con el tema de la guerra entre Rusia, Ucrania, la OTAN y todos esos temas internacionales que amenazan de alguna manera la paz mundial. Pero en la República Dominicana estamos viento en popa, gracias a Dios, con la democracia marchando y un gobierno rindiendo cuenta también a fin de mes. Eso es así, bienvenido, porque precisamente como tú has dicho en el día de ayer, 27 de febrero, en conmemoración del 178 aniversario de nuestra independencia, algo importante a resaltar en esto, bienvenido, que aunque en el día de ayer era 27 de febrero, día de proclamación de nuestra independencia, pero precisamente en el día de hoy, la madrugada de este 28 de febrero, un día como hoy en 1844 fue cuando precisamente Ram, eh, Francisco de Rosario Sánchez hizo la bandera en nuestra lo que es la Puerta del Conde por primera vez luego de la independencia. Bienvenido, ¿eh? La bandera que había sido ideada prácticamente por Juan Pablo Duarte que dispuso que sea un lienzo que se dividiera en cuartos, eh, azul, rojo, atravesado por una cruz blanca en aquel eh, gran encuentro de los trinitarios y la confesión de concepción bona que fue las manos que confeccionaron la bandera la primera bandera y fue izada por nuestro patricio, Francisco Rosario Sánchez, un día, una madrugada como un 28 de febrero de 1844. Eso es así. Bienvenido a adentrarnos a los temas actuales, analizar a fondo lo que fue la rendición de cuentas número 2 del presidente Luis Abinader. En el día de ayer, con un importante discurso de una hora y unos 55 minutos, más o menos, casi dos horas para ser más preciso, el presidente Luis Abinader desde allí estuvo haciendo importantes anuncios para los sectores más necesitados, pero también Poder presentar lo que ha sido su gestión de este año y todo lo que ha tenido que ver desde su llegada al poder y demás. Bienvenido a escuchar tu opinión en este sentido y qué te pareció este discurso. Bien, a mí me pareció una tremenda pieza del de presidente Luis Abinader para la ocasión de la rendición de cuentas. Eh, Luis Abinader, en su discurso, en su presentación de las memorias en la Asamblea Nacional, a mi juicio, puso los pies en el presente y la mirada en el futuro. Luis Abinader real y efectivamente rindió cuenta, pero también pudo verse que en su discurso del contexto general se ve que se está caminando a una especie de cambio, a una especie de transición. Anteriormente, los presidentes que le antecedieron al presidente Luis Abinader eh, se centraban más en resaltar las obras materiales que realizaban, o sea, hacían una rendición de cuenta cuantitativamente la cantidad de obras materiales, sin embargo, pudimos ver a un presidente Luis Abinader que hizo un discurso eh, mixto en, en, en ese sentido, es decir, eh, hizo un recuento de las obras que ha estado haciendo como la ampliación del metro, la reparación de los hospitales, en la infraestructura turística también, eh, en el sur, allá en, en la zona fronteriza, etcétera. Pero también quiso darle un giro en una situación donde presentó una actitud cualitativa, donde la gestión del gobierno también se ve precisada en los materiales, en la ejecutoria, en la gestión en favor de la gente. Por eso te habló del aumento de las raciones alimenticias en los comedores económicos, con el mismo presupuesto que las autoridades pasadas realizaban una cantidad X de raciones alimenticias, con ese mismo presupuesto el presidente quiso connotar que con el dinero les rinde más y, e hizo más y se pudieron elaborar y brindar más raciones alimenticias. De modo y manera que con esa pequeña cosa quiso connotar que la gestión del gobierno, del manejo económico del gobierno, ha sido más efectiva y más eficiente que las anteriores autoridades. Ese giro que el presidente le quiso dar, al discurso de, los, de la rendición de cuentas, la sociedad la ha visto bien, porque ha visto en el presidente de la república un empeño por un manejo público y prístino de los recursos, de los impuestos del estado, que las obras que incluso se pudo manifestar eh, en ocasiones anteriores, la misma construcción del muro que son obras materiales, pero que también llevan un mensaje que protege la nación dominicana, lleva un mensaje de orden, lleva un mensaje de regla, entonces en ese contexto la oposición eh, de alguna manera solamente se ha detenido a mirar asuntos de forma del discurso, no sí. se han ocupado quizás porque no han encontrado los argumentos, no se han eh, centrado en criticar el fondo del discurso. He oído algunos que han criticado a ah, que fue muy largo, que, que estuvo eh, muy florido que estuvo, muy Llena, estuvo lleno de lleno de actividades, pero en el fondo del discurso parece que no han encontrado los argumentos suficientes para atacar objetivamente, de una manera eh, constructiva, hacerle la crítica al discurso del presidente. De modo de manera que el presidente, a mi juicio, está sembrando una seguridad en la sociedad y parece ser que, como te dije en el principio, fue un discurso realizado con los pies en el presente, pero con la mirada en el futuro y en la esperanza de la República Dominicana. Eso fue más bien lo que pude apreciar de gran parte de la sociedad en el mensaje, en la asamblea del 27 de febrero del presidente de la República ante el Congreso de la Cámara Conjunta del, del Congreso Nacional. Bienvenido, como bien tú dices, como lo establece el artículo 114 de la Constitución, el presidente cada año debe presentarse ante la Asamblea Conjunta de la Cámara de Legisladores, Senadores y Diputados y rendir cuentas sobre ese año de gestión. Muy interesante, bienvenido hasta ahí. Coincido contigo, porque como bien tú dices, el presidente anunció que se van a extender 54 nuevos comedores económicos para poder llevar raciones de alimentos cocidos a, a toda la población en el sentido general en la geografía nacional. Importante. Ahora bienvenido. El presidente habló. Hizo importante ese anuncio, el aumento de la tarjeta eh, Ahora supérate, anteriormente llamada solidaridad, el aumento de lo que es el bono gas, para poder, según como dice el presidente, la persona pueda comprar por lo menos o casi un tanque de 25 libras de gas, de esos que se consumen y demás. Ahora, bienvenido, dentro de esa gestión, aunque fue muy reciente, pero recordamos que en el pasado año cuando el presidente presentó su discurso de rendición de cuentas, habló de la construcción de un muro en la frontera pero precisamente la semana anterior ya se dio lo que es el inicio formalmente de la construcción de este muro en la frontera, me llamó la atención que el presidente no mencionó esto allí ¿sabía? que resultaba muy interesante porque sé que este tema del muro fronterizo ha, ha logrado poder contar con el apoyo de importantes sectores y la sociedad en sentido general en favor de la gestión del presidente Luis Abinader. Me resultó extraño por qué no mencionó esto. Ahora, en cuanto a lo que tú dices, hay que ser justo, en comparación con otros discursos de presidentes anteriores, fue relativamente corto. Hemos escuchado discursos hasta de más de dos horas. Discurso más extendido. Ahora, una hora y 55 minutos es un tiempo, vamos a decir, para todo lo que tiene que ver eh, prudente para un presidente. Ahora, siempre van a quedar una cosa y otra. Yo quisiera que tú me permitas, bienvenido, para poder hacer... Una comparación entre lo que analizamos nosotros aquí y también lo que dice la gente en las calles, si tú me permitieras escuchar la posición de algunos ciudadanos que fueron consultados en el día de hoy. ¿Qué te parece? Vamos a ver, vamos a verlo por favor. Me gustó todo, ah. presidente. Todo, todo bien. No es como que cuando estaban los periodistas que se llevaron, se robaron este país entero y dejan este país sin, sin un centavo y pa, pa, pandemia, el, el presidente bajaba defendiendo a nosotros para pa, pa darnos la medicina y no todo. Muy bueno. Y, y ustedes... yo lo apoyo. Todos son salteadores que acabaron con este país. Y el gobierno está trabajando muy bien. Lo que pasa que yo hablo mucho de disparate, pero tengo un gobierno que está trabajando transparente y tranquilo. ¿Quiénes hablan disparate? Y parate? claro. ¿Quiénes hablan de disparate? Los otros, o sea, cuáles son ah, los que hablan de disparate? Los PLDistas, lo, lo, lo, lo, lo, lo, porque los PLDistas nunca. Para Abinader, los PLDistas nunca hacen nada bueno. Digo, para, Binadere, para los PLDistas, Abinader okay. nunca hacen nada bueno. Y Abinader, con un presidente como ese, no va a volver aquí a este país. Porque está poniendo este país por el camino de donde es. Perfecto. Yo lo que quiero es que el gobierno invierta en lo pobres, porque nos, nos estamos muriendo del hambre. Las cosas está todas, están cara Sin distinción de personas. Ahí tiene que invertir, no en, no en lo más grande, en lo más alto, en lo más de, bajo. Y que tiene que invertir. Parece. Excelente, él está haciendo un buen trabajo. La, la parte que más le gustó del discurso, ¿cuál fue? Bueno, todo lo que ha hecho en los 18 meses que tiene, como las casas de acogida. Eh, ...y muchas cosas que ha hecho buenas. Eh, no lo pude ver porque estaba en otra actividad. Ah, ok, perfecto. Gracias, presidente. ¿Por qué? no medio tiempo. Estaba como... ¿El discurso ayer del presidente? No. ¿Viene el discurso del presidente? No. Bien, bo, ahí se pudieron escuchar diferentes opiniones, unos a favor, otros en contra, pero precisamente... Eh, muchos otros pidieron mayor inversión y algunos dicen que ni lo escucharon en el discurso. Tú sabes, hay personas que aprovechan estos feriados para otra cosa, en vez de estar informados y de escuchar lo que dice el Presidente, pero como es de costumbre no todo el mundo le resulta interesante la locución del Presidente, pero al final de la jornada todos somos impactados, somos beneficiados, somos otros afectados por la locución que establece el Presidente cada 27 de febrero, como bien está en el artículo 114 de la Constitución de la República. Bien, permíteme hacer una pausa para venir a analizar otro aspectos muy importantes de esta locución del presidente Luis Abinader. ¿Cómo no?